Wow, ya acaba de pasar un año súper rápido. Aún no me lo puedo creer, pero pasamos cosas muy increíbles este año. Sí, hasta una vez conocimos un caballo de Vicente Fernández. Sí. Ah, es de los tres Ay, de, don Vicente, es de don Vicente, wow. Y los también recuerda cuando fuimos a El Salvador Cuando nos fuimos, yo que recuerdo me fui solo con mis papás y ya no, tú llegaste después Paola, ya le llegué, Paola, no recuerdas que llegué después Ya llegamos al aeropuerto de El Salvador, ya estamos en fin sí de El Salvador Solamente que nos falta pasar migración Lo bueno que ya estamos en El Salvador, ya si nos regresan, pues ni modo <risa> Claro Mari, conocimos bastantes partes del Salvador Sí, te acuerdas también cuando conocimos los chorros junto con Jackie y Wendy Que ya nos sí. llevaron, estuvo muy chido ya tengo ganas de bañarme, aunque no traiga ropa Tengo ganas de echarme un clavado aunque no sepa nadar Nos salvarían pelo te voy a, <risa> a mí la, la verdad San Salvador me gusta mucho Nos o ha gustado mucho me, me veo muy emocionado de vuelta También ellas mismas, Mario, recuerda que nos llevaron a conocer el volcán de San Salvador Sí, se llama el boquerón Al menos esta subida su, sirvió de ejercicio, ¿eh? Sí, sí sirvió de ejercicio Ah, guau wow. Oh, está muy alto. Nunca me había tocado ver un volcán. Imagínate a dónde venís a ver. Al Salvador. Pero también estuvo muy chido cuando fuimos a probar comidas callejeras con soya y con callejas. Recuerda eso. Claro, súper riquísimo. Un recuerdo de esos exquisitos sabores del Salvador, Mario. Aquí se ocupan los dedos, ¿verdad? Ahorita estamos en el redondel del de obelisco. El también lo que recuerdo mucho fue cuando les cocinamos pupusa a ellos. Sí, y eso que apenas íbamos comenzando la gira por Salvador. Estuvo muy chido esa vez. Aquí vemos a Mario debutando haciendo pupusa. Un poquito de aceite. Ah, esta pupusa no la he hecho! ¡Sí! ¡Sí! La vieja y soy nuestra pupusa. ¡Ah, exacto! También está la vez. Que el Salvador 4K desmintió que eras mandilón, Mario. Sí, esa, esa serie estuvo muy divertida. Mario por mandilón vino tarde. ¿no? Sí, sí exacto. mandilón, ¿Ya Mario. Entonces, pues, si sí, es que anduvo aquí, no nos ha demostrado que es mandilón. No, pues, Discúlpeme. Como piernas anduvo por todo. Ah, ah, ya destruyeron. Ah, ah, ah, la de la de Jocelyn, quién más? De pero de también de estuvo muy divertido cuando fuimos... A los andamios Porque todavía había andamios En la torre más alta del Salvador 4K ¿Recuerdas eso? Sí, Mario, sí la recuerdo Nunca pensé subirme a un andamio tan alto Y mucho menos en El Salvador El respeto es para los albañiles Que trabajan en obras grandes En hoteles y todo eso ¡Qué, ¿Qué pinche Ya llegué a la meta, Paul Tú puedes, nomás agárrate bien La neta, es otro mundo ¡vamos la comida aquí? que ver tu tatuaje? a la chica, a la chocada también es a la vez que conocimos Cerro Verde, Mario. Ah, sí, la neblina hermosa, la vista hacia el volcán, una chulada. Y también recuerda cuando fuimos al Salvador Plus, que nos dieron las pataditas de la buena suerte. Esto estuvo muy chido, también Sí, Mario. Los pusimos hasta en cuatro para recibir las patadas. <risa> <risa> ¡Ay! Ah, así le gusta la gana, así, espéralo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¿Y hasta sí, ella en sí. ¿no? cuatro y lo Ahí está, Luego la vez que pescamos, Mario, en una lagartera junto con Pay, con Garce, con Kevin. Y fue de noche, Paola. Sí, exacto. Y eso que no les grabamos en la noche, cómo quedamos de los piquetes de Sancuro. Tampoco les grabamos cuando hicimos esa deliciosa cena. Fue muy rico los pescaditos, los camaroncitos. Eso no, no lo grabamos. Muy bonito recuerdo, Mario. ¿Y eso para qué? Cuando iba a, a, a los scouts. Ya <risa> viene corriendo. ¡Uy! úndale. La siguanaba. ¿Te encontré a su garca? Bien. Ah, bueno. que sí. Que les vaya bien. <tixt> 5, ah, camarones. Sí, son grandes. Sí, son grandes. <laughs> También recuerda cuando Yancy nos llevó a las pirámides de ahí de San Salvador. Sinceramente son las primeras pirámides que yo conozco porque aquí en México hay demasiadas, pero no las conozco. Y gracias a Yancy que conocimos esas pirámides. También recuerda Mario la vez que conocimos el famoso Tunco. Bueno, playa del Tungo que se encuentra en Sub City Mario. Que gracias a Yancy, a Blanquita y a Alex nos llevaron ahí y conocimos esa bonita playa que se llama Sub City El Tunco. También recuerda cuando fuimos al centro histórico de San Salvador la verdad Plaza de la Libertad Muy padre Súper hermoso Yo me enamoré Del centro histórico De San Salvador Muy buena experiencia En tan poco tiempo Conocimos demasiados lugares Luego Mario Ya volviendo del de Salvador Recuerda que les grabamos Cómo se vive Semana Santa Aquí en nuestra ciudad Sí También recuerda Cuando fuimos Al Festival Internacional de Osteón En Bucerías Nayarit También fue algo Muy rico Y muy delicioso Que se lleva en esta zona También Mario La vez que fuimos A la playa más pequeña De México Ah En serio También Y Fui acá aquí en Puerto Vallarta. Exacto. También recuerdo que en mayo le cocinamos por primera vez a nuestra mamá por ser día de las madres. Exacto. Ese mismo día, Mario, también regalamos rosas a todas las mamás que Exacto. miramos en el centro. También recuerda que en junio visitamos nuestras raíces, que es el pueblo de Esclavocán de los Membríos, que pues de ahí viene toda mi familia por parte de mi papá. Luego también en esa misma ida aprovechando, fuimos al lago más grande de México, Mario, Guay. que es Chapán. Exacto, es muy bonito, ¿eh? Y aprovechando que estamos en la zona de Guadalajara. También nos fuimos hasta Tequila, Jalisco A buscar el cantarito más grande de México Y pues puedes decir que del mundo Porque aquí es donde existen esos tipos de cantaritos Claro, Mario Y como estábamos en Tequila ¿Cómo no íbamos a ir a conocer Tequila? El lugar donde ven a ser todo el Tequila del mundo, Mario qué, chill, eh. qué chulada Y hablando de conocer, Mario ¿Cómo olvidar cuando fuimos a Guanajuato? Exacto, Pau Cuando fuimos al Callejón del Beso Es un callejón tan reconocido en todo México Es una leyenda vivida todavía, sí. aún todavía Mucha gente va a tomarse sus fotos claro. y estar ahí También, Mario, cuando fuimos al mirador del Pípila Donde apreciamos ah, toda la vista de Guanajuato Chulada, la verdad, una chulada Y de ahí también recuerda que cuando ya andamos en Guadalajara También fuimos al restaurante más rápido del mundo Que, por cierto, nos quedaron un poco mal, Mario aterraron un poquito <risa> Un poquito nomás, nada más poquito Y luego, Mario, volviendo de Guadalajara Me quité todo mi pelo de dos años Sí, Paul, pero fue un buen cambio de look. Sí me gustó, la verdad, sí, lo muy bueno padre. que sé que el pelo crece. Y cómo no olvidar la vez que metimos comida gratis al cine. Bueno, comida escondidas junto con nuestro amigo Nano. Fue uno de los videos que yo me, me reí más. También cuando fuimos a grabar la primera vez que fuimos a pescar. Fueron unos videos tan graciosos. Que no pescamos nada, pero fue muy gracioso eso. <risa> la verdad, sí, fueron uno de los mejores. Lo bueno que de ahí... Siguió la competencia de tacos. Ah, favor. caray, ¿cuál competencia de tacos, Mario? No recuerdo. Pues la competencia a ver quién se comía los tacos más rápido, ¿no ah. recuerdas eso? Ah, sí, la vez que gané con Nano. Sí. Es que, en fin, tantas cosas que hicimos en el año, ya ni recuerdo qué hicimos. La verdad, verdad, sí. Como, por ejemplo, Mario, ya se me había olvidado que también apenas se me vino a la mente, fuimos a un panteón a medianoche, Mario. Sí, fue una experiencia muy chida, pero, Paul, también recuerda que este año se festejó el Mundial y, y pues, hicimos las reacciones de nuestra selección de sí, los claro, partidos. Realmente estuvo algo emocionante. Tristemente perdimos, Mario, como siempre, en México siempre pierde. Bueno. <risa> eh, no, Paul, algún día seremos campeones del mundo. Sí, oh. eso esperemos. Lo bueno, Mario que ya se acercaba a Navidad y eso nos contentó un poquito porque pues inició las de decembrinas sí también no sé si recuerdes cuando hicimos esa bicicleta en forma de pino de Navidad sí, que exacto. le pusimos esfera les pusimos adornos navideños también Mario cuando armamos nuestro arbolito de Navidad y Paul también recuerda cuando fuimos a regalar juguete a exacto. todos esos niños la Justamente verdad fue una experiencia bien cerramos querida. diciembre regalando a los niños esos regalos sí la verdad muy bonito y muy buena experiencia para para nosotros este año Porque ya lo habíamos hecho el año pasado Pero, ver, pero, pero vivimos mejor. mucho más Se me fue muy rápido este año Lo vivimos al máximo Yo pensé, la neta, que no habíamos hecho nada este año <risa> pero pues, Recolectando todo lo que hicimos, todo lo que grabamos Me doy cuenta que fue bastante lo que hicimos Lo bueno, Paul, que quedó grabado Por si ustedes quieren mirarlo Exacto. Pueden verlo y repetirlo Y pues se acabó otro año más, Mario Fue un año donde conocimos a demasiadas personas A muchos amigos, a muchos suscriptores Tuvimos muchas experiencias la verdad fue un año que la gozamos y al la pasamos máximo. muy, pero muy, pero muy bien. Sí, de verdad, muchísimas gracias a todos ustedes. Fue un muy hermoso año, la, la verdad, verdad, la sí. pasamos al 100. Espero neta se cumplan sus propósitos y metas este siguiente año. Muchas gracias por acompañarnos. Espero lo sigan haciendo para el siguiente año. Sí, el siguiente 2023. Y en verdad esperemos se la pasen de lo mejor. Espero que se le cumplan todos sus propósitos y todas sus metas. Y pues Mario, feliz. feliz año nuevo y que se la pasen de lo mejor este 2023, 2023.